En nuestra primera noticia tenemos que recientemente se ha revelado que Infinity Train tendrá una tercera temporada titulada Infinity Train Book 3. Recordemos que la serie fue removida de Cartoon Network para formar parte del contenido exclusivo de HBO Max, y aquí te traigo los detalles de lo que será esta nueva temporada. En el nuevo póster promocional, vemos a Grace y Simon en el vagón de Apex junto a una pequeña niña llamada Hazel, quien sería la nueva pasajera del tren. Recordemos que Infinity Train es una serie animada antológica, esto significa que, si bien los acompañantes pueden ser los mismos que temporadas pasadas, el protagonista de cada nueva temporada siempre es nuevo. Por el momento, el servicio de streaming está únicamente disponible en Estados Unidos y Canadá, y no hay ningún anuncio oficial de cuándo llegará a Latinoamérica, por lo que tal vez tengamos que recurrir a ver esta serie en forma online. Ante cualquier novedad, los mantendré al tanto. Entre otras noticias, si eres una chica y tienes propuestas para alguna serie animada, esta es tu oportunidad, ya que recientemente Cartoon Network y Pixel Alt lanzan por tercera ocasión la convocatoria Girl Power, donde se busca proyectos creados y liderados por mujeres y el primer premio es nada más y nada menos que la producción del episodio piloto. El año pasado la ganadora de este concurso fue Madeleine Triviño creadora del corto animado El bosque olvidado, una propuesta muy interesante para Cartoon Network, que la verdad me encantaría que le dieran luz verde para una serie completa. Si deseas ver este corto y las bases del concurso para participar, te dejaré los enlaces en la descripción. Continuando con las noticias, tenemos que Netflix ha adquirido los derechos de distribución internacional de la película Bob Esponja al rescate. Este largometraje, como muchos, ha tenido que retrasar dos veces su estreno en cines debido a la pandemia global del COVID-19, por lo que anteriormente anunciaron que su lanzamiento oficial sería a través de una plataforma digital, y hoy confirmamos que será a través del gigante del streaming. En esta animación seguiremos a Bob y a Patricio en una aventura épica en la ciudad perdida de Atlantic City para llevar a Gary a casa. Mientras navegan por su hilarante misión de rescate, Bob Esponja y sus amigos prueban que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad. Su estreno se piensa será a principios del año 2021. Entre otras noticias, recientemente se confirmó que no habrá paneles de Disney Channel ni de Disney XD en la edición de este año de la Comic Con, por lo que no tendremos novedades de ninguna de las series de estas cadenas cuando se lleve a cabo el evento. Pero al parecer, la única participación que tendrá Disney TVA será el panel de Phineas y Ferb, Candace Against the Universe, que será el sábado 25 de julio en horas del mediodía, donde dará a conocer más detalles de este largometraje. Quienes sí tendrán paneles en la convención será Cartoon Network, quienes anunciaron su lista de paneles virtuales que llegarán a la San Diego Comic Con Home. El jueves 23 de julio tendremos Cartoon Network Studios The Art of Storyboarding, un panel virtual donde conoceremos a los artistas detrás de nuestras series favoritas, donde veremos el equipo detrás de El Increíble Mundo de Gombal, Summer Camp Island, Victor y Valentino, Bao Mao, Heroes of Pure Heart y Escandalosos la película. Además, conoceremos al actor de voz de Craig y de su hermana menor, Jessica. Adicional a esto, también habrá un panel de Thundercats Roar, donde los productores Victor Colwright y Marley Harprein-Gracer se unen a los miembros del elenco para una sesión de preguntas y respuestas. Entre otras noticias, recientemente se reveló que Los Jóvenes Titanes en Acción ha sido renovada para una séptima temporada. En dicho anuncio, también se está ofreciendo la oportunidad para que nuevos animadores puedan trabajar en esta nueva temporada. No obstante, esto puede generar retrasos en el proceso de producción debido a la actual crisis sanitaria que se presenta producto de la pandemia. Así que, por los momentos, no se poseen teasers o fecha oficial de estreno. Continuando con las noticias, HBO Max lanzó el tráiler oficial de la próxima serie animada Tick and Sick. La serie se estrenará este mes en el catálogo de la plataforma y narra las aventuras del detective Tiggy y su gato WISIC, quienes descubren misterios mientras buscan en la sección de objetos perdidos de la Wii City. City. and Sick se estrenará en HBO Max el próximo 23 de julio. Volviendo al gigante del streaming, una de las series animadas más aclamadas de la plataforma llegará a su fin en agosto. Y estoy hablando de Wizards, el final de la trilogía The Tales of Arcadia. Este es un nuevo proyecto en el que estuvo trabajando el reconocido director mexicano Guillermo del Toro en coproducción con Dreamworks. Después de Trollhunters y la segunda serie Tree Below, Wizards marca el capítulo final de la trilogía que reúne los tres mundos dispares de trolls, alienígenas y magos. En la última entrega, el mago en entrenamiento Doxy y los héroes de Arcadia se embarcan en una aventura hacia el Camelot medieval, que conducirá a una batalla apocalíptica por el control de la magia. Esto determinará el destino de los mundos sobrenaturales que ahora convergen. Tanto Dreamworks como Netflix informan que el final de la trilogía Wizards llegaría a la plataforma el próximo 7 de agosto. Entre otras noticias, ya tenemos un nuevo tráiler para The Old House, el cual corresponde a la segunda parte de la primera temporada. En él vemos a Luz y Edna hablando sobre magia y esta última le dice que le enseñará un nuevo hechizo. También podemos apreciar la aparición de un villano misterioso, el progreso de la amistad de Luz y Amity, mucha magia y al parecer la madre de Luz llegará al mundo mágico. Además de esto, también se revelaron las fechas de estreno de los nuevos episodios que comenzaron el 11 de julio y se estrenarán semanalmente hasta culminar el día 8 de agosto. Las buenas noticias no terminan y es que también tenemos un nuevo tráiler de lo que será la segunda temporada de Anfibia. Aquí tenemos algo importante que señalar. Y es que habrá un homenaje especial a Gravity Falls en lo que será el quinto episodio, donde hará una aparición especial Alex Hirsch con la voz del tío Stan. El capítulo llamado Museo de Cera tiene planeado estrenarse el 8 de agosto de 2020. Y además, todos los episodios tendrán las mismas fechas de estreno que The Old House como pueden ver en la imagen promocional. Cabe resaltar que este homenaje era de esperarse, ya que Matt Braley, creador de Amphibia, trabajó como artista y director de guion gráfico en Gravity Falls y deseaba realizar un tributo. Respecto a los nuevos episodios, comenzaron el 11 de julio con el capítulo Handy Annie y Fort in the Road, para continuar los estrenos semanalmente hasta culminar el día 8 de agosto con el episodio homenaje. Para finalizar, les traigo una de las noticias más esperadas por el fandom en el último año, el regreso de Villanos. Y es que recientemente Alan Ituriel, creador de la serie, ha anunciado en una videoconferencia del Campus Party cono Sur que Villanos ya será oficialmente una serie de Cartoon Network después del éxito del piloto. Se espera que se estrenen los primeros 5 capítulos próximamente, donde se mostrarán nuevos héroes a los que Black Hat Organization deberá derrotar. En ese sentido, se han rememorado todas las etapas que ha tenido la serie, como son los cortos, los videos de orientación para villanos, sitios web e incluso el videojuego Maldad Mecánica. También contaron anécdotas acerca del desarrollo de la serie y los desafíos que tuvieron que enfrentar para llevarlo a cabo. Además, también salió a la luz un pequeño adelanto de la serie que concuerda con la imagen que, en hace algunos videos de noticias atrás, les comenté que utilizó Alan y Turiel en una publicación. Por lo pronto, únicamente queda esperar una fecha de lanzamiento oficial. Pero ya podemos celebrar que finalmente veremos una serie completa de villanos a través de Cartoon Network Latinoamérica. Antes de finalizar, vamos con una noticia de última hora y es que apenas hace unas horas Vivienne Vendrano, creadora de Hasbin Hotel, estrenó un nuevo video musical donde los protagonistas son Angel Dust y Sherry Bomb. Además, la creadora nos cuenta que aquí se da un vistazo más profundo en el pasado de Angel Dust y que por favor esperemos grandes noticias sobre Hasbin Hotel muy pronto. Al parecer, a pesar de estar en estos momentos más concentrados Entrada en Boss, no abandonado por completo el proyecto de Hasbin Hotel, lo cual es todo un alivio. Por lo pronto, los invito a disfrutar del video musical que realmente le quedó excelente y nos invita a mirar un poco en las memorias de Angel Dust. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mi página de Facebook para más noticias,